Hoy es día 8 de, de octubre de 2020, un, un año para que parece diseñado para una película de terror. ¿vale? Ayer murió Edith Van Halen, ¿vale? el, el, el guitarrista. Y nada, esto es lo que, lo que tenemos. Eh, como ya podréis haber, habéis, podéis, haber podeis, podéis haber podido comprobar. O sea, esa es la manera. Eh, llevo sin subir vídeo de Banjo. Puf, pues desde mayo, probablemente. Porque es que ni, ni estoy tocando ni banjo ni nada. No estoy tocando ni la guitarra, ni el banjo, ni... Estoy bastante decaído. Bien, entonces, eh, desde que ha empezado el curso, el curso me refiero, al curso académico, las universidades y todo este tipo de cosas, pues he retomado la rutina que, que había abandonado con, con el confinamiento, y que durante el verano, evidentemente, me he dedicado a beber cerveza y a dormir. Pues a dormir la mona de la cerveza. Eh, pues no, no había hecho vídeo, no había practicado nada, ni, ni cogió el, prácticamente el banjo para nada. Y entonces, o perdido. He querido tocar cosas y no me ha salido nada. Y digo, bueno, pues voy a buscar algo de motivación. Voy a estar... Esta, estos 45 minutos que tengo diario en mi rutina para tocar, ¿vale? Voy a ver si hago algo productivo. Y entonces me he puesto a sacar el preludio de este, de chelo de. de consolación, de chelo de.. del nota este, de Juan Sebastián Arroyo. Este de aquí, ¿vale? Del libro Bug for Banjo. Y eh, bueno, lo he estado tocando, tal, eh, voy en, Poco a poco lo voy sacando. Y me encontré con otro tema que digo, voy a instantearlo, que es este, y resulta que es relativamente parecido, quiero decir, tiene algunas cositas que me recuerdan, lo que sea parecido, y es bastante más fácil, además es solamente una página, 43 segundos, mientras que el otro son 22 segundos, que memorizar eso tiene mandanga, ¿vale? Y lo he sacado, y entonces pues he grabado un vídeo, que estoy, que voy a poner ahora, un vídeo de... de ¿De tutorial? ¿Qué recomendación? Gastaros los 10 euritos que vale este libro en Amazon y ya tenéis la tabulatura. Entonces, ¿para qué os sirve este vídeo? Pues sirve para hacer un poco lo, el ensayo error que yo he ido he ido eh, teniendo y metiendo mucho la pata hasta que más o menos he conseguido una digitación y una serie de cosas que, que me van a permitir tocarlo relativamente bien. Bueno, va el vídeo. Bueno, pues mueve esto un poquito para que nos concentremos en la mano derecha, en este caso, ¿vale? para ver el, un poco los movimientos de mano derecha que vamos a tener. Vamos a tener casi todo el rato un, este roll, que es quinta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera, ¿vale? A veces vamos a meter eh, este mismo roll, pero interior. Interior significa que no vamos a tocar la primera. Sino que vamos a tocar la segunda y la cuarta Quinta, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta Este es más dificilillo, pero en el tema, en la, en la, iba a decir partitura, en la tabulatura que tengo aquí Pues solamente se utiliza un par de veces, ¿vale? Un, creo que solamente en un compás se utiliza Pero es más difícil y hay que practicarlo, no, dos veces se utiliza, ¿vale? Eh, luego también vamos a hacer pellizcos, así y así, ¿vale? Es decir, quinta y primera, y cuarta y primera. Vamos a poner un par de acordes, vamos a poner el re en posición F, en el traste 10, ¿vale? Sería segunda en el traste 10, tercera en el traste 11, y eh, primera en el traste 12. Y también vamos a poner el re, esto me voy a mover un poquito para acá, en formato D. Es decir, que vamos a tener tercera en el traste 2, eh, segunda en el traste 3 y primera en el traste 4. Eso al final del todo. ¿vale? Y vamos a hacer algún pull-off. Un pull-off, por ejemplo, sería pulso y doy un... Un tirón de la cuerda, a ver si lo pongo así lo veis un poquito mejor. Cambio el ángulo en plan casero, ahí. Voy a tener un par de pull-offs, así. <coughs> Voy a tener también un par de eh, hammer-ons. Es decir, pulso al aire, en este caso el aire también podría hacerlo desde... vamos bueno, de hecho lo hay también así. Y suenan do, dos notas, ¿vale? Y esos son un poco los artefactos que, que vamos a estar aquí usando, los artefactos, los recursos, artefactos. Bien, y mmm, vamos a dividir el tema como en del compás 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, al compás 6, que es quizá la parte más fácil. Luego, a partir del compás 6, 6, 7, 8, 9, 10, eh, sobre todo hasta el, hasta el, hasta el 9. Es medianamente fácil, ¿vale? eh, empieza ya un poquito la dificultad, el compás 10 y el, 11, el 10 sobre todo es difícil, el 11, el 12 son relativamente fáciles, el 13 mmm, es asequible, si no sabemos la escala sol, de sol melódico va a salir casi solo, y luego ya el último, el 12, 13, eh, perdón, el 14, 15 ya es el final y ya estamos relajados, ¿vale? Entonces vamos a empezar, eh, digamos, la, la primera parte, esta es la parte fácil, que empieza... La parte fácil, repito. Nos vamos a parar aquí, ¿vale? es decir, tenemos el compás 1, 2, 3 y el principio del cuarto ¿vale? entonces hacemos el rol ese que hemos comentado ahora vamos a hacer un pull off desde el traste 3 de la cuerda, de la cuerda prima al aire y ahora vamos a poner un acorde de, de do pero sin poner el bajo el acorde de do que sería así eh, primera en el segundo traste eh, Segunda en el primer traste Tercera al aire Y cuarta en el segundo traste Pero el cuarto traste no lo vamos a pisar Solamente vamos a pisar La, la cuerda primera y la cuerda segunda Entonces ¿vale? Este es el acorde de Do no estamos pisando la cuerda quinta, para nada, no estamos pulsando mejor dicho, repito. Ahora nos vamos a ir al traste 8. Traste 8 de la segunda cuerda y traste 9 de la tercera, de manera que hace. Que por cierto suena súper sorda, no sé por qué y ahora vamos a poner un, un re en formato barra y lo vamos a arpegiar repito vale, y aquí hago un pull off desde el traste 10, esto es traste 7, todo 7, 7, 7, 7, 7 y ahora desde el traste 10 en la cuerda prima y suena la nota que tengo pisada en el traste 7 de la primera cuerda y ahora voy a hacer un pellizco Pulsando la cuerda prima en el traste 9 y pellizcando también a la vez la cuerda quinta. ¿Vale? De decir que acabo aquí. Vuelvo al, al arpegio este del principio, el roll del principio. Vuelvo a pulsar el pellizco este 9, traste 9, primera, eh, cuerda prima y quinta al aire. Y meto el índice para pulsar la segunda al aire. Y ahora vamos al siguiente compás, en el que vamos a poner un acorde de la séptima, pulsando, simplemente lo pulso, la, quiero decir, pongo el acorde, no tengo que, que ir poniendo dedo por dedo, el acorde sería eh, ...cuarta en el séptimo, eh, tercera en el sexto, eh, segunda en el quinto y, eh, y primera en el séptimo. Y esta cuerda sola aquí es la que hace que sea séptimo, el acorde de séptima, ¿vale? Entonces, estábamos aquí... La, ...la segunda al aire, pellizco siete y quinta al aire traste 7 la primera quinta al aire y hago el, el rol este que decía interno 7 cuarta 6 tercera 5 segundos y vuelvo atrás 6 7 vuelvo a pulsar el pellizco hacer el pellizco y meto el índice para pulsar la tercera en el traste 6 otra vez otra vez y ahora voy a introducir de nuevo el, el acorde re en formato barra en el traste 7 y primero pellizco la cuerda cuarta y la cuerda prima y sigo con el con el arpegio y ahora en vez de volver atrás lo que hago es Pellizco en la misma posición la cuerda tercera y la segunda. Pellizco la, la, las tres cuerdas a la vez, la tercera, la segunda y la primera, poniendo en este caso el meñique en el traste 9. ¿Vale? Vamos a pararnos aquí de momento. Hacemos entonces todo completo. a un mi menor vamos a poner el mi menor ponemos el acorde directamente mi menor que sería eh, pulsando la, la, cuarta, la cuarta en el segundo traste la prima en el segundo traste vale y en este caso vamos a pellizcar aunque lo ten, tenemos el, el acorde ya puesto vamos a pellizcar la quinta y la segunda ¿vale? y hago el, el, el arpegio otra vez interior este el rol interior cuarta en el 2 tercera al aire, segunda al aire tercera al aire eh, cuarta en el 2 y ahora un pull off desde el traste 3 de la segunda cuerda a, al, al aire vale a continuación vamos a poner un acorde de la mayor en principio es un acorde de barra lo podemos poner así hacer pero por la posición en la que estamos perdón que el pull-off lo, lo hacemos con 3 0 lo hacemos con el con el dedo corazón me resulta más fácil subir así de esta manera vale y poner el acorde así en, bar, en barra pero no con la barra sino eh, a ver si me sale este este cuál es el anular en el traste 2, eh, corazón en el traste 2 de la segunda y meñique en el traste 1 de las traste 2 de la segunda. En vez de así, tal como se hace el, el pull-off, es como más eficiente, ¿vale? Se, hay que mover menos los dedos. Esperamos, como queráis. Eh, paramos un momentito para ver lo que llevamos de momento llevamos repito vale de momento llevamos esto momento llevamos esto. ¿Vale? Hasta ahí nos hemos quedado. Ahora volveríamos a hacer un poco una figura que hacemos en el segundo compás. Que es bajar a los, al traste 8-9. 8 de la segunda, 9 de la tercera. Y vo volvemos a poner el re. Pero ahora hay variaciones, que es lo que tiene este tema. Que tiene muchas pequeñísimas variaciones. Que son es lo que le dan la gracia. Entonces, vuelvo a poner el formato barra. de re en formato barra. Pero en vez de hacer... Lo que hago es... Segunda, tercera en el séptimo y ahora vuelvo a pulsar la segunda, en este caso pellizco, con la cuarta al aire. ¿Vale? Perdón. Es decir, vuelvo hacia atrás y ahora el pellizco 17 con el, con, con el pull-off 17. Voy a, en vez de simplemente el pull-off, le voy a dar un pellizco, como quería decir al principio, con la cuarta al aire. De manera que la cuarta, que es Re, se queda resonando. Y ahora voy a poner un acorde de Sol, ¿vale? Pero con el, el bajo en Re. Eso significa que voy a pulsar... Esta eh, voy a hacer un pellizco con estas dos cuerdas, de manera que hago 9 en, el en la prima, 7 en la tercera y ahora pulso mediante un pellizco, traste 8 de la segunda y la cuarta al aire. Vuelvo atrás, es decir. Ahora un me voy a mover hasta de esta manera, ¿vale? Voy a trasladar la barra, digamos, hacia el traste 9 y voy a pulsar primero un pellizco con la cuarta al aire y el traste 12 y un pull-off del 12 al 9. Entonces tenemos... Y ahora viene lo más difícil de todo el tema. Lo más difícil de todo el tema es, una vez que he hecho esto... Para mí, por lo menos, difícil. Subo el dedito que tenía aquí. Más que lo subo, lo, lo, lo poso en el traste 11. vale Este no lo muevo. Y tengo que hacer... 11 en la primera. Eh, 9 en la tercera. Y ahora tengo que pegar un pellizco, quinta y cuarta. ¿Vale? Doy la quinta al aire. Ahora me voy a ir al traste 14, tal cual estoy, así. Pongo el mellique en el traste 14 y hago con pellizco 14 con la cuarta al aire y pulso el 14 en la prima y pulso el 14 también en la cuerda segunda entonces desde aquí repito estamos aquí Vale, esto quizás es lo más difícil de todo el tema. Me, pulso, me poso en el acorde re 11 eh, tercera, 10 eh, segunda, 12 primera. Estamos aquí. Y ahora hago hammer-on, pulso la segunda, perdón, la tercera en el segundo traste, pull-off 4-0. Aquí estoy pulsando la quinta, eh, perdón, la, ter la tercera en el quinto traste y la segunda en el séptimo y remato con la cuarta al aire entonces voy a repetir desde el eh, desde que estamos aquí arriba bueno estábamos aquí arriba y ahora viene una parte relativamente sencilla voy a hacer voy a pulsar la quinta la tercera la segunda al aire y tengo que hacer eso ton ton ton ton ton ton ton digamos la misma cadencia así Estos, estas tres cuerdas a la vez luego estas dos cuerdas a la vez la segunda la tercera ahora la primera y la segunda la quinta Ahora la primera y la segunda, luego la segunda y la tercera. Y ahora tengo que hacer un pull-off, igual que hacíamos al principio 3-0, pero pulsando también la cuerda, la cuerda tercera al aire. ¿Vale? He dado la cuarta sin querer. Y ahora me voy a poner 5-5 eh, en la tercera y la segunda. Que es el final, ¿vale? Entonces estamos. Y esto ya va un poquito más rápido. Ya no es, digamos, es... Tintón, tintón, tintón, tintón, Son, eh, ¿cómo se llaman estas? Eh, Eights el 4x4 pues sería que no sé cómo se dice en español semicorchea o corchea, corchea creo que ¿vale? eso pasa por por, por nada más leer libros en, en inglés de, de esto de, de música de, de bluegrass, que nos viene en fin, bueno ¿a qué nos vamos a quejar? entonces eh, quinta y ahora una escala Escala de sol hacia atrás, descendente, y ahora hacemos pull off, 4-2, ahora 4-0, ahora jammerón 2-4, ¿vale? siete 7 de la cuarta Segunda al aire Tercera en el traste 5 Primera al aire eh, Cuarta en el séptimo traste eh, Quinta y segunda al aire Tercera al aire Cuarta al aire Acorde de Re en formato eh, D y sol al aire tercera eh, perdón quinta tercera segunda ¿Vale? esta última parte por tanto estábamos aquí aquí repito otra vez que esto me ha salido feo Sería, digamos, en principio el tema completo. Vamos a tocarlo entero, a ver si sale. Así ah, me lo que he comentado los recorrentes internos que es un poquito más complicadillo pero digamos tiene muchos detallitos y lo queremos tocar muy, muy fino muy fino que a mí no me sale todavía eh, pues hay que practicar mucho y, y una cosa que no he hecho todavía y que tengo que hacer para que precisamente pueda tocarlo fino y con expresión pues es memorizarlo bueno ahí sigo si usted...